Bueno, a continuación eh, voy a explicaros una serie de recomendaciones eh, importantes pues, para aquellas personas que vayáis a realizar una prueba eh, de fondo, una prueba de, de carrera a pie. El día de antes es importante hacer un descanso total, pero posiblemente aquellas personas que están más habituadas al entrenamiento y a la carrera pues prefieran realizar un rodaje suave, en torno a 20 minutos. Esa noche antes de la competición sea una noche en la que eh, nos aseguremos de que vamos a poder descansar en torno a 7-8 horas. Así como también la, la cena que tenga una importante ingesta de hidratos de, de carbono, bien a través de pasta, bien a través de arroces, realizar un, un desayuno en torno a 3 horas antes de la competición. Lo más importante va a ser no innovar nada que no hayamos hecho previamente. La recomendación sería llegar en torno a una hora antes de la competición, hacer un, un pequeño calentamiento, en torno a 10-15 minutos de un trote muy suave y en el que pudiésemos hacer pues, alguna progresión para activar musculatura. Las pruebas de fondo son pruebas largas que pueden pasar facturas si y en los primeros kilómetros pues, se, ha, se ha ido a un ritmo por encima del que habitualmente uno eh, ha preparado esa, esa, esa prueba. Es importante mantener ese ritmo constante, es importante que en los puntos de avituallamiento eh, pues, ingiramos poco a poco eh, agua. En todo momento vamos a tener que mantener una actitud positiva y vamos a tener que estar eh, pensando con aquellas cosas que nos motivan, que nos gustan, que nos hacen ver el por qué estamos allí compitiendo y realmente eso es lo que nos va a dar fuerza y energía para, para poder llegar a meta con, con el objetivo cumplido. Así que mucha suerte y adelante.